andan acá empezando el año espero que hayan empezado bien y les deseamos lo mejor para el 2023 y bueno ya estamos eh, trayendo información de pesca en esta oportunidad nos acercamos a Mar del Plata la verdad que la feliz explotó después de fin de año muchísima gente muy linda bueno más de 2 millones de personas han llegado a este hermoso balneario y bueno le traemos algunas posibilidades de pesca de costa como es en la famosa escollera sur del puerto de Mar del Plata un lugar con mucha concurrencia de pescadores. La pesca un poco pobre, salió alguna corvina, lo que más se dio fueron borriquetas, ahí encarnando con camarón, anzuelo pequeño, cerca de la zona donde están los buques, eh, mucho pique, borriquetas eh, mañanas a chicas para devolver pero entretenida la pesca, también algún pejerrey y bueno, se puede practicar la pesca al vuelo una pesca fina, más vale el equipo liviano y para disfrutar sobre todo, para lindo, para iniciar a los más pequeños a, lo, a las mujeres que empiecen a pescar, a hacer sus primeros lances, en lugares cómodos. también estuvimos visitando ahí la reserva de lobos marinos muy linda que está dentro del puerto si quieren otra posibilidad de pesca pueden ir a las escolleras separadas de las zonas balnearias del centro como puede ser la playa San Sunrider donde ahí estuvieron sacando algunas corvinas rubias de buen tamaño, algún gatuso y bueno ya si no hay que hacer pesca embarcada le recomendamos los servicios de Sando Campeja que está haciendo muy buena pesca en las dos modalidades cercana a la costa donde hay mucho pique de, de corvina, pescadilla, gatuzo, congrio y también la variada de altura donde ahí ya la pesca es muy superior en cuanto a tamaños como el muy lindos meros, chernia, salmones y ya están los limones así que la, la variedad completa de verano así que bueno amigos espero que les guste esta imagen y que piensen en las vacaciones también ahí a todos los que van a Mar del Plata así es una escapadita para juntar el vicio de la pesca deportiva seguimos pescando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 con los mejores servicios. Comunicate al WhatsApp 3546 401779 79 o al teléfono 03546 46 34 39 en Instagram, Aitue Posada.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 15 de enero del 2023, decimocuarta edición del concurso de pesca a la carpa de mayor peso en Tapalqué, con 2.560.000 pesos en premios, inscripción 8.000 pesos. Más información al teléfono 2281-5754-16 en Facebook Club de Pesca Tapalqué.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 al 1551-2113 o 1552-7757. ¿Cómo están? Bueno, vamos a mostrarle eh, algo que se usa mucho ahora en verano, que son los gaseos. En verano también en invierno, pero ahora más general en el verano para protegerse del sol, tener un poquito de sombra al aire libre, ya sea en un camping, en la casa. Hay mucha gente que lo usa para cubrir el auto también, el sol que vez está muy fuerte. Así que bueno, vamos a mostrarle dos modelos clásicos que se ven hoy en día. Tenemos por un lado el gaseo autoarmable de caño. Es muy fácil de armar, entre dos personas nos tiran hacia los costados, yo les voy a mostrar básicamente como es la estructura lo extienden hacia los todo y el gazebo va a ir expandiéndose le pone la lona encima y ya le va a quedar armado entre una persona si quiere más comunidad dos personas lo pueden armar tranquilamente y lo arman en cuestión de minutos lo digo, para cerrarlo juntan de los pies y lo cierran lo bueno de esto es que es fácil armado son estructuras livianas y vienen en un bolso de transporte para llevarlo donde quiera este modelo por ejemplo que les acabo de mostrar viene en tres colores diferentes en color blanco, en color verde y en color azul lo que viene a ser el techo del gaseo y este que vemos acá también es un gaseo autoarmable. la diferencia de esto es que es de aluminio por lo cual el gaseo es más liviano la estructura es un poco más robusta y el gaseo es más liviano este gaseo viene con dos paredes también incluidas para los costados del, del gaseo esta es otra marca eh, de aluminio. Y después por último, el clásico vaseo de caño redondo para armar las estructuras de caño, donde uno va encastrando los, los, los enchufes para los extremos y la lona que es de rafia para el, el techo encima. Esto es de lo más eh, económico, accesible y lo totalmente la función de igual que, que el el auto armable pero esto le da más comodidad más practicidad a la hora de armarlo puede armar cualquiera y es súper rápido así que bueno saben que abonando en efectivo tienen descuento abonando con tarjeta de crédito lo pueden hacer en 3 o en 6 cuotas sin interés así que bueno si tienen nuestros datos al pie de la pantalla cualquier cosa nos escribe cualquier duda consulta eh, estamos para asesorarlo ¿no? los modelos que les mostré acá son todos modelos de 3 metros por 3 metros y 2 metros aproximadamente entre 2 metros y 2 metros y medio de alto Así que bueno, ¿eh? cualquier cosa nos escriben tienen nuestros datos, nos esperamos. ¿Qué tal gente del Pescador? ¿A qué no saben quién está acá? Miren quién puede estar. Acá está, acá está, que está, que está, que está. <ríe> Marianito, acá estamos. Esto por ahí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 ya es tamaño más que cantidad está tirando por corvina negra ¿eh? Toma. <risa> Esto es escandaloso. Eh. Es un robo. La hora, juez. La hora. <risa> Ya viene con. Ya pescaste con lechuga, con ensalada también.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 Comunicate al teléfono 5491-4986-7694 GR Harinados Premium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 Están. Vamos a hacer un vellito nuevo. Nos estamos yendo para Villa Panacito. Vamos acá con Mati. No sé si se ven ahí, ahí con Luquitas. No, sí, no se ve, no se ve, pero bueno, ahí está. de pongo primero bien. Así que bueno, agarramos la, la ruta y nos estamos yendo por allá, chicos. Así que le vamos a estar todo. ¿no? Vamos a ver. Gente, llegamos a Villa Panacito. Ya tiré mis cañas con las alarmitas. Ya preparé el harinado. Una receta nueva que va a seguir ahora acá está fe que tiró su caña también como va saluda hace mucho tiempo que no se ha la... en un video eh? eso es la verdad puta Nada madre medio, eh estaba medio bueno. desaparecido pero siempre participando ahí va bueno ahí arrancamos recién estamos tirando las cañas acá está el Pepe estamos acá en esta cabañita acá para Villa de Panoracito está Lucas ahí gigante nuevo ¿cómo va? Mati están también, estamos todos equipados con alarmas, ¿eh? estamos haciendo car amor a morir Ajustalo a ese, está ahí correntada ¿no? Vamos a ver que bueno. oh, se lleva el primer pique ¿eh? ¿Quién será? ¿Tenemos un pique acá? ¿Qué es? Ahí está, mirá. Bueno, se va arrimando el pescado. A ver si filmamos un pique en vivo. Pique, pique, pique, pique, pique, pique, pique. ¡Wow! nos arrancó la primera si sí, lo puedes que la mía también o está enganchada con la tuya ah. a ver si alguien nos da una mano filmar que yo tengo que agarrar la caña mía mí <ríe> y eso lo filmé también Tomá. bueno ahí estamos bueno pepe Miren, sí, saco una foto Corre el balde, Matic Segunda carpa del día, llevamos hace poquito Vamos a verla Acá, mujer reharinado Siempre arrancan todas Siempre las arranca. canchas Cambio ya para nacito Lleva la segunda Para que venga más grande Ahí está bueno, seguimos. Buena Pepe. Bueno, okay. Yo salí la primera. Ahora que armó el viento. Así que nada. Vamos a seguir esperando los piques. Estamos analizados. Pepe, te estás llevando a pasear. Bueno, no, no pude picar el pique. Es filmar el pique. ahí en la segunda de Pepe. Arrancó acá, ya con ese alarma. boludo! No, no, no, boludo! ¡Es un tremendo carpón, boludo! Como me gusta copiar! Si, si ja! ja, ja! jajajaja aflojale, aflojale Pepe ahí vas a ir por la escalera, no te conviene ir por la escalera, creo que esto es muy turquete y ¿sí? la devolución la primera como corresponde bueno, ahí está el cocinero Pepe volando en el disco la, la, la receta de... Porco, para el ¡Pobre! ¡Para loco! ¿Está llevo el de Acá estamos esperando a la miranesa. Tachita para comer, eh La cosa de loco acá, atento a la jugada Bueno, esperemos bueno, acabo de sacar la carpa ya Vamos a comer el sanguchito de miranesa. veneza El angular, la verdad, después les voy a mostrar la cabaña Vamos a comer acá Bueno, gente Se complicó el, el clima, está llegando a llover. Pero igual acá firmes, eh. Bueno, oh Pepe. Car fishing in the rain. Mira, <ríe> mira, mira, mira, mira. Gente, la noche estamos poniendo el fueguito, vamos a hacer un asadito, el Pepe cocinero, el como siempre. Bueno, hubo bastantes capturas, el boya vedosa sacó. Pero bueno, ahora la noche se tranquilizó, no pasa nada, así que vamos a cocinar. Bueno, nos vamos un rato gente.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 pero bueno, se acuesta, 5 ¿sí? posiciones. Y después tenemos la más baja, la clásica playera, que la tenemos disponible así en aluminio, también con sol como decíamos, que es de 8 posiciones. ¿sí? Ahí. ¿Sí? Esto para tomar sol en la playa es excelente, muy muy cómodas, de muy buena calidad, con garantía, y lo bueno es que el día de mañana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 durante todo el mes de diciembre vamos a, vamos a tener un 20% de descuento, pago efectivo, transferencia bancaria, o 3, 6 o 12 cuotas sin interés reales, con viso master de bancos. Eh, vas a poder ahí comprar eh, todo lo que sea de pesca, por supuesto, camping, cuchillería, eh, iluminación, linternas, faroles, eh, indumentaria, como esta remera, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo, tenemos el reel García Silver Max este rip, por ejemplo, en nuestra página lo tenemos 39.600 pesos. Si vos haces el descuento del 20% por con todo efectivo o transferencia bancaria, te queda en 31.680. O en 12 cuotas sin interés de 3.300 pesos. Tenés que solamente dividir ese monto de 39.600 por la cuota que vos quieras. Puedes hacerlo en 3, 6 o 12 cuotas sin interés. Recordá que, que tenemos envíos a todo el país y por compras superiores a 20.000 pesos el envío es gratis. Gracias, que sigan bien.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 La mejor fruta y verdura de la zona. Los grandes matungos de la salada grande de Madariaga, pescalo junto a Diego Palas.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 Seguimos, estamos acomodando ya para irnos, pero seguimos acá con la calle. Siguen los piques. Impresionante la cantidad de carpas que estamos sacando acá con GR harinados. Terrible, ya perdimos la cuenta. Mira, mira, mira. Escucha ese ring, escucha esa estrella, escucha. la escucha, la escucha. Salió otra más. Antes salió una que yo dejé la calle y me fui a bañar. Salió una que la sacó. De acá a sacar. Mira el man, se lo mastican Sí sí sí terrible. Qué gorda. Esa eh. Sí sí sí. Oh, qué qué harinados, oh, papá. No paran de salir carpas, eh. Bueno, ya salió. Sigue saliendo carpas, eh. No paramos. Bueno, nos sorprendió la tarde con otro pique. Acá con Mati y la caña de Luca. Qué excelente copero que soy. Viene el copero, el sexy fisherman Hola. del grupo, uh -huh. <risa> Joder, ¿eh? alta pelea, eh, jarpón, eh, no tremenda pelea. Bro. Ah, la carpeta. <risa> che. ¿Esta, ¿Esta sale o no? Fede, esta está para, para la parria. Acá le bajamos el volumen. <risa> no, esta? ¿Se fue al baño? ¿Qué hizo? La segunda que no Que se ha sacado otra carpa también? mí. La que hilo, ah. <risa> sí, la de... Y la sacó de olla, ¡Ah! Che, la Cooper tenía cinco que entonces sonó igual. Vine a buscarlo y no era amigo, era el ¿eh? río Y dijo, bueno, Mati está sufriendo con el. Vamos a pelear, eh. No, bro, está mal. Dale, levantácila, <risa> sale, sale, <risa> Mirá, mirá, lo estaba. sale agrochándose, mirá. ya está, listo. Bajale la cabeza y bajale la cabeza, Mati. Bajale la cabeza, a ver. Alta carpa, Ahí va Fede. Mal, eh. Alta carpa, bro. Sí, boludo, una tranquilidad. Todas sin cola, eh. Cuando Mirá. Ahí está, mirá. Todas sin cola, eh. Ahí está, mirá. Cola, ¿eh? Ahí está mirá. Cola, ¿eh? Un copero de la puta madre, Vamos, madre. Vamos a ponerla acá. 40 de 140. Oh. Se de nos voló la, la otra, perdimos la otra Che, un alimnaje sacando muchas carpas con GR siempre ¿verdad? bueno gente vamos a hacer un pochito aquí, voy a hacer un arroz con pollo como bueno, mencionan acá lo con el pochito a dorarlo lo mismo vamos bueno, gente, ahí le agregué la verdura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 entre Ríos. Operador Hernán Fiorentini. Celular de contacto 3382-447311. En Facebook Hernán Guillermo Fiorentini. También seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida.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 En Ensenada Iberizo, Nicolás Quinn te invita a pescar bagres de mar y bogas. Nueva embarcación Gran Valentina de 7 metros de eslora. Comunicate al 2213 55 11 78, Facebook e Instagram Nico Queen.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 Ahí la enganchó la puta madre. Uh, oh, oh. ¿Agarra esa caña de la la tuya? Oh, eh... No, no, pará, pará. Oh, alto no para, eh, tiene ¿Para, para, para... No, alto robo del carro. Eh... Tiene un... No. Para que...? Esta es la que se fumó en la tuca que tiraste, Julio. ¿sí? <risa> Vamos con la devolución. Estoy fumando estoy fumando Muy buena, Mati. Seguimos en Gigantes del Río. ¡Siii! ¡Siiiii! para que está la ranita, boludo! ¿eh? <risa> <risa> ¿Qué está picando esta, boludo? Mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, mira, voy No sí. eres medida de bati, eh. Ah, bueno, aquí no, es ah, bueno, Bien ¿Viene ahí, Mati, felicitaciones. 11 gracias, gracias. de 11. <ríe> No, no, no, no. Sí, bueno. Porque con Jerry? ¿Qué pasa con Jerry? Mi planeta, papá. <risa> Estamos en el backstage. Vamos a la devolución. Terrible carpón, amigo, eh, viene ahí, eh. Impresionante. Mira. el carpón. Se fue. Muy bien, vamos. Seguimos, Fede, eh. Seguimos, no. fe, una tremenda pena que estamos metiendo. Bueno gente, acá llegamos, nos vamos despidiendo Nos vamos despidiendo, estuvo buena la te, pesca te espectacular A Mati y Fede Muy buena pesca, la verdad Vamos no, a no, todos para una a la frente, allá nos vamos Así que, bueno, chao Pepe Un día lindo Estuvo buenísimo, la pasamos genial, así que Un espectacular Bueno, si les gustó, suscríbanse, síganos Nos vemos, hasta luego ¿Qué tenemos Mati? ¿Qué tenemos acá? Uh, ¿eh? Linda carpa eh